Bienvenidos a mi programa positivo. hoy te voy a hablar de Ojos de Mujer, el nuevo programa Talk Show que se emitirá por la cadena internacional y e entertainer y estará disponible a partir del 2 de diciembre. Está conducido por nuestra gran amiga Carla Medina, quien ya ha visitado nuestro país y también es la líder de las alfombras Rojas, continuando por la Elizabeth Gutiérrez, Erika de la Vega y... Chiqui Chiqui Bombón más conocida como Buenas Buenas, así va a estar este tremendo y candente programa en el cual van a hablar de tópicos muy importantes. Como ya sabes este jueves 2 de diciembre a las 10 de la tarde, la presentadora mexicana Carla Medina se reúne con el panel único de estrellas que harán alarde de peculiares opiniones acompañado por Erika de la Vega, Chiqui Bombón, Elizabeth Gutiérrez, a través de sus tres puntos de vista absolutamente inicónicos, que harán reír, llorar en lo que hacer en la audiencia de sus tremendas ocurrencias. Cada capítulo de este trío igualable visualizará las fotografías más polémicas de ayer y hoy en torno a la moda, música y relaciones y empoderamiento femenino, en donde hablarán y discutirán el respeto que se preguntarán y cuestionarán sobre los dichos temas, pero también aprenderán y opinarán sin ningún reparo, tratando de generar un impacto positivo y de empoderamiento para todas las naciones. En esta oportunidad tuve el agrado de cómo conversar con Erika de la Vega, quien también es parte conductora de este programa. A continuación, vamos a esta entrevista que nos dejó. ¡Guau, wow, Chuli! Mira qué buen fondo. Me ha sorprendido. ¡Qué Ay, éxito! Era, era. Estaba viendo tu programa. Muchísimas gracias. Estoy aquí de Naranja porque se celebra un tremendo día. El hey. Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Correcto. Es un día Naranja. Por cierto, hablé ayer con María Noel, Sí. Que es que, que, que, que me habló justamente de que se empieza a celebrar y que todos, no, todas en Latinoamérica se están uniendo en una sola voz para decir ya basta, pero es que ya basta ya en mayúscula, es que es ya. Sí. Ya. O sea que. Así Estoy súper feliz de estar aquí porque es un honor tenerte parte de tu programa, especialmente en Defensa Propia. Eh, vi el programa completo, me encantó, te quiero felicitar con Miller, hablando del narcisismo que pega mucho por Ay, este wow, día especial sí. así que lo estamos nombrando y bueno, una gran animadora de talk Show como has sido tú en Telemundo, así que un honor. Y básicamente, ¿qué ha sido para ti estar en este programa de talk Show de Ojos de Mujer? He visto el programa que pone fotografías muy candente y mm -hmm. que Realmente hacen preguntas bastante difíciles. ¿Cómo ha sido para ti ser parte de este tremendo programa? Para mí ha sido una liberación, una liberación poder dar mi opinión sin sentirme juzgada, poder dar una opinión y, y dentro de mi opinión eh, eh, respetar la opinión de los demás. Incluir a la mayor cantidad de gente posible, ser comprensiva con la vida de otras mujeres. Eh, para mí ha sido muy importante, Cata, estar acá y que nos hayan dado la libertad de decir lo que pensamos de una manera auténtica. Y porque bueno, quizás en la televisión hay mucha estructura, ¿no? Y, y no digo que antes, yo sí he hecho programas donde he podido decir lo que pienso, pero en este momento, en este momento que de, de, de, está viviendo la mujer, este cambio que estamos viviendo, esta unión que estamos viviendo entre todas, lo siento como importante poder plantear estos temas en un ambiente que no es su ambiente natural, o sea, estos temas que estamos planteando, como dices tú que son candentes, no, no son para hablarlos en televisión, como es esto, como en Entertainment Television, y celebro que Entertainment haya volteado su mirada y haya dicho, yo soy parte del cambio, o sea, no voy a ser el que lo ve desde acá yo voy a ser parte del cambio y voy a poner mi plataforma al servicio del punto de vista de la mujer, pero no del punto de vista de la mujer que antes conocíamos y que, bueno, queremos... Eh conocer, a ver cómo en la casa administramos mejor y, y gestionamos mejor el hogar, no, o sea ven acá, vamos a plantear temas que de verdad estamos hablando hoy en día y que sí. son importantes plantearlos para tener un, una mejor opinión de las cosas que están sucediendo conocer qué está pasando y sobre todo, Cata, que es lo que proponemos también en el show, es que puede, puede, podemos ser flexibles y cambiar de opinión, o sea, simplemente no, no tenemos que ser eh, eh, castrar con una sola opinión sobre algún tema sino decir, no espérate, yo no lo había visto desde tu lugar, ah, ya ahora entiendo, cambio de opinión es, es normal cambiar de opinión somos seres flexibles y yo creo que la única manera de surfear los cambios que, nos, que estamos viviendo es ser seres flexibles, o, no? o sea, no tener una mentalidad fija, sino decir wow, ok, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que reinventarme porque si vivo este cambio de la manera que estoy viviendo me voy a partir en 20 pedazos necesito ser una persona que, que esté más dispuesta a moldearse y tener una mente más abierta porque eso es lo que nos está invitando a tener el mundo, quizás, bueno, no estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero, pero, pero quizás informarnos es suficiente, informar que, que existen eh, cierto tipo de personas que piensan de una manera diferente a ti que eligen otras cosas diferentes a ti Dios mío bendito, qué maravilla que el universo sea el mundo sea tan diverso es lo que te quiero decir Gran, gran verdad, has dicho eh, Erika, porque eh, creo que la plataforma de ahí ha abierto a un mundo diferente. Lo hemos visto con Carmen, lo hemos visto también con Escuela Imparables, es cómo nos están enseñando cada semana Erika. a poder ser emprendedora en nuestros propios ideales y negocios. Ahora lo vemos con voces de poder aceptarnos como mujer y llega este nuevo programa Ojos de Mujer, que es no solamente la mirada, cómo vemos las cosas en la vida, sino diferentes opiniones. Eh, durante la pandemia estuvimos todas, yo creo que más de alguna estuvo conectada a un grupo de WhatsApp. Y esto me lo recordaba eso, un grupo de WhatsApp en vivo, en la cual cada una da una su opinión súper sincera, súper directa, y, y como bien dicen, no es algo que, que son temas muy impactantes, pero os atrevéis a decir cosas que, que realmente son relevantes, porque yo creo que la mujer hoy en día ya ha perdido el miedo, ya dice, mira, a mí ya todo me da igual, ya lo digo. O de soy repente quien seguimos. Y el que no le gusta. Gata, pero igual, yo sigo teniendo miedo a veces. Pero lo importante es que el miedo no te gane. Que el miedo no te paralice. Que, el, que al contrario, mira, poderlo decir. Tengo miedo en decir lo que voy a decir. Pero es lo que pienso y puedo estar equivocada. O sea, yo creo que, que, que haya espacio para. Para, para, para no apagar tu luz, yo creo, para poder decir realmente lo, lo que es respetarnos y sobre todo, Cata, no, no juzgarnos entre nosotras, que somos tan duras con nosotras uh -huh. mismas, ¿no? Sí. Es, es una invitación a, a, a no juzgarnos y por qué tú piensas así, yo, y, y cancelar al que piense distinto, dígame esas cosas que se ven en redes sociales, como que piensas igual piensas diferente a mí y eres una porquería. No, señores, ya va, espérense un momento, a mí me gusta, a mí me gusta verme en el medio, poder conseguir las cosas en que, que son similares, no en nuestras polaridades y nuestras diferencias, porque entonces no hay conversación. Yo creo que si nos unimos en el medio puede haber conversación, respetar lo que tú estás diciendo eh, y, y entender también que si todavía no hay mujeres que se han atrevido que este programa sea una herramienta para que otras se atrevan. Necesitamos que todas... Eh, no, nos pongamos en sintonía o, a ver hay muchas ya que despertamos hay muchas que nos dimos cuenta también Cata que unidas es la única manera de hacer cambios en la sociedad pero de verdad que esa unión sea de verdad de que te des cuenta que si tú ayudas a la que está al lado tuyo tú también vas a ser ayudada o sea eh, necesitamos ser compañeras y dejar un poco esa exigencia y esa competencia y el de, eh, tú sabes echarle tierra una para la otra sobresalir que eso ya no, no, no, no ayuda a ninguna, no ayuda a, a, a, a ver esos cambios en la sociedad que realmente queremos. Entonces lo que nosotros hicimos acá fue unirnos, ayudarnos a tener una visión más amplia sobre ciertos temas y, y con respeto y con humor y con un espacio para decir... No sé, no sé sobre este tema. Ayúdenme porque no sé qué opinar. Tengo miedo de decir algo. Hay espacio en el programa para eso. Y, y ahí estamos para apoyarnos. Unas mujeres que antes no habían trabajado juntas, que fue inmediata la conexión porque sabemos que estamos ahí para sumar. Qué bien dicho, es verdad, porque las mujeres son algunas bastante puñaleras, ¿eh? son las más exigentes, <risas> las que más te echan tierra, y, y eso yo creo me ha encantado lo que ha dicho, porque eh, es sumamente importante, yo admiro a los hombres que son súper unidos. Ellos no. no Y a veces yo creo, la mujer tiene que ser Más unida para poder ser fuerte ¿Cómo fue la relación entre? Porque es un grupo muy diferente, vemos a Chiqui Bumbum que está así empoderada Ella no tiene miedo uh -huh. a nada Estamos con Elizabeth Gutiérrez y sobre todo con Carla Medina Que me encanta, ella es la chica de la casa uh -huh. Ha venido a Chile Nos ha dicho muchas verdades Una persona muy espiritual llena de yoga muy espiritual, de, mágica ¿Cómo fue esa relación de, Tan diferente cada una? Yo creo que todas vinimos a poner nuestras fortalezas en la mesa cada una propone algo distinto esto, y eso es lo rico de traer a la mesa diferentes mujeres porque si está una sola imagínate hay un solo punto de vista nadie apoya la opinión de la otra la idea de la otra y entonces los hombres se quedan con las ideas de uno y se llevan el crédito en cambio acá podernos sentar y decir bueno, a ver yo traigo esto yo traigo este conocimiento yo traigo esta experiencia y que cada una la haya podido plasmar y poderla entender y conocer las dimensiones de cada una de ellas porque lo sabroso también Catalina es poder darte cuenta que uno no no es una sola cosa, uno no es la opinión que damos, uno también es la relación que uno tiene con los demás, uno también es eh, tu disposición ante la vida, ante el trabajo y poder ver las luces y las sombras de cada una de nosotras. Eh, también fue muy, muy valioso y sí somos distintas, sí venimos de lugares completamente distintos y tuvimos muchas diferencias de opinión, pero también nos pudimos ver reflejadas en cada una de, de nosotras. Yo me puedo ver en Carla, me puedo ver en Elisa y en Chiqui, o sea, porque porque somos mujeres, la vida es complicada y necesitamos hacernos un poquito más sencillo. Y, y el éxito de este programa y el éxito de cualquier grupo de mujeres es que todas las pasemos bien, todas estemos sintonizadas, todas nos sentamos, nos sintamos cómodas en ser quienes somos y no sentirnos juzgadas por una por la otra, qué va a decir la otra, al contrario, aquí vinimos todas dispuestas a respetarnos, a divertirnos, a sumar, a ser todas en uno, a pesar de las diferentes opiniones. Y, y creo que eso es lo, lo divino de este programa, vinimos a decirle a los demás, danos tu opinión sea auténtica, si no sabes de esto también puedes decir no sé no, Carla te va a explicar de qué trata este tema y gracias a la explicación de Carla vamos a poder formarnos una opinión o por lo menos comenzar a profundizar sobre un tema que antes no te habías planteado y eso es lo poderoso de plantear estos temas en televisión, que si lo estás viendo con tu familia, si lo estás viendo con una pareja, poder tener y plantear una conversación que quizás antes no se había hablado, porque no ha habido espacio, porque no se tocaba el tema sino más bien, qué maravilla que ahora puedas agarrar el tema formarte una opinión, escribirnos un mensaje, ir al trabajo al día siguiente y decir, oye, ustedes habían ¿ustedes han escuchado de este nuevo vibrador que hace tal cosa, <risa> y que haya, y tú, y tú digas, Dios, no, no puede ser, bueno, sí, resulta ser que los vibradores hacen la vida de la mujer mucho más feliz, yo quiero una vida más feliz, sabes que hay una transformación, o sea, sí, son, son temas que pueden escandalizar a unos más que otros, pero son cosas que existen, que están a nuestra disposición, y uno, bueno, qué tiene de malo saber un poco más te quería dar las gracias Erika me, me, me lo he pasado muy bien sobre todo tienes tanta quiero ser parte de tu programa después porque hay me muchísimo rey. que hablar de conversar Seguro, dar... seguro. y sobre todo eh, es un programa como bien has dicho de talk show para futuro, o sea, uno ve el programa, pero al otro día te quedas tan así candente que quieres ir al trabajo con las amigas, o con oye es que eh, dijeron esto ahí en Ojos de Mujer, ¿y tú qué opinas? Porque quieres saber más de las opiniones, no solamente de las chicas de top show, sino también de las de tus amigas, de tus amigos, de, de tus círculos cercanos y a los que no incluso están cercanos, porque son preguntas que usted dice, bueno, ahora lo voy a poner en la red a ver qué me dice la gente Exacto ¿Sí no? Entonces, y Por eso yo creo que es un programa que va a cautivar, va a gustar mucho, va a enganchar mucho a las personas y estoy muy contenta que ha sido participe de este programa de hoy para poder también eh, darle el hincapié a lo que ah, vamos a hablar sí. de nuevas propuestas. Cata, eh, sí, somos parte del mismo movimiento, somos parte también de Naranjita los... estos días. Pero claro, obviamente que sí, te abrazo mucho, gracias por la entrevista, por tu espacio, por, por sumarte y por también, bueno, apoyarnos entre todas, de verdad que muchísimas gracias. A ti Erika, nos vemos, chao, chao. Espero te haya gustado esta entrevista que tuvimos junto a Erika de la Vega y que también nos dejes tus comentarios, que veas este programa y sabrás que hay mucho que hablar y que también hay mucho que comentar. Nos vemos, hasta el próximo comentario.